derechito al vicio, somos RCC y en esta ocasión especial volvemos a tener un podcast, un podcast dedicado en esta ocasión a cómo hacer cómo hacer tu propia reseña tu propia crítica, tu propia sinopsis tu propio video promocional de mangas cómics o novelas libros también, abarcaría un poco los libros, pero es más tirando por el lado del manga, por el lado de los cómics o de las novelas gráficas, y ustedes dirán ¿por qué? ¿por qué hace falta una guía? ¿por qué no podremos intentarlos nosotros mismos? ¿por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque sí, porque hace tiempo me vienen preguntando, hace tiempo me vienen preguntando cómo podemos dar ese pequeño salto, ese pequeño salto de fe para poder compartir nuestras opiniones, nuestras reflexiones, aquello que nosotros comprendimos de lo leído, de lo comprado, de lo recién descubierto por nosotros mismos con el resto de las personas pero pero pero pero obviamente obviamente esto no es solamente una guía esto no es solamente como dice en el túnel una guía de qué cosas no hacer para llegar a tener tu propia reseña sino que vamos a hablar un poco de la estructura vamos a hablar de la estructura de la composición de las categorías del impacto físico del libro mismo contra las versiones digitales sobre el tema de cómo se promocionan estas obras de afuera y de las que se venden localmente vamos a hablar un poquito sobre el spoiler el efecto del primer tomo el contexto de los autores la definición de arte que podemos ver a través del producto que es el manga, que es la literatura, que es el cómic mismo, y el kitsch del arte en el manga. ¿Qué es eso? ¿Qué es el kitsch? ¿Qué es eso? Es lo superficial cuando hablamos del arte mismo. O de quienes intentan definir qué es el arte. Que es otro grave error que suele suceder. En estos, en este campo, en este campo de batalla de críticas, reseñas y sinopsis. ¿Y por qué decimos tantas variantes de la misma palabra? Porque no son la misma palabra y no es lo mismo lo que estamos compartiendo en nuestras redes Así que <coughs> arranquemos en este podcast Preparémonos un té calentito que vamos a tomar un poquito ASMR de té sin azúcar, claro que sí Podés prepararte unos mates, puedes prepararte un café zuli, un termo lleno de café si querés Para poder acompañarnos en este mega viaje, en este épico resumen de cómo hacer tu propia crítica del manga A través de las redes sociales, a través de YouTube o de cualquier plataforma donde te puedan escuchar somos RS Cine y si no viste nuestro canal anteriormente tenemos varias, varias, <ríe> varios de estos videos que hacemos esporádicamente Donde tenemos una, por ejemplo, de cómo no hacer tus <ríe> entregas de premios Cómo es que se terminan imitando las peores cosas de los Oscars De, los, de las premiaciones más vistas en vez de los mejores, de las mejores actitudes que puedes sacar de esos eventos Cómo no hacer tu propia editorial donde vemos la caída del ARP por completo año tras año Como es que cada uno de sus títulos Le fue embaucando más y más y más deudas Hasta que al final lo perdió todo Teniendo todo por delante Y eso también te puede servir para cualquier Para que lo puedas comparar con cualquier Otra editorial Su historia sirve como presente para los demás y tenemos videos así por el estilo. Así que en esta ocasión vamos a ver cómo no hacer una crítica de manga. Cómo no hacer una reseña y a la vez cómo hacerla. Porque en este mundo todo tiene que ser para... Todo tiene que ser positivo. Todo tiene que servirnos no, es, no estamos en ese barco de vamos a tirarle bomba a los demás Vamos a tirarle bomba a otros canales Vamos a tirarle bomba a la competencia Porque no hay competencia Todos están en su propio barquito, ahí navegando Todos van a naufragar ¿Por qué? Pero bueno, ¿por qué tan oscuro? Igual es una broma Pero igualmente, esperen un segundo que Se nos activó el más reciente video que estamos acá renderizando Voy a bajarle el volumen Así no interviene. Y sí, esta noche tenemos un nuevo unboxing. Un nuevo unboxing de cartitas totalmente random. Así que esperamos que lo vean, que lo compartan, que lo disfruten o que, o que vean qué cartas les puede salir. Es lo más importante. Pero bueno, arranquemos con esto. Arranquemos de una vez. ¿Tenemos para dividir el video? ¿Tenemos para dividir? No tenemos. No tenemos la parte de abajo de la línea del video donde podemos dividir capítulo por capítulo, pero pero, pero vamos a dividir con imágenes. Así se hace un poquito más ameno este podcast. Empecemos por la actitud. <coughs> para poder hacer una crítica del manga de cualquier libro de novela gráfica, es importante plantear una actitud con la cual vas a compartir o comunicar lo que sientas, lo que reflejes o lo que entendiste de lo que acabas de leer ¿Por qué? Porque es importante no tener mala leche Y esto te va a servir no solamente acá, también te va a servir en la cancha Te va a servir en un partido de fútbol Si querés jugar por derecha, pasale hacer el costado porque si no, no vas a llegar tanto a la meta A la meta que es dar un mensaje claro al público no hay que tener mala leche, no hay que ser ese sujeto, no hay que ser ese sujeto nefasto que trata de volcar el humor a través de, bueno, de diferentes complejos raciales, complejos elitistas, complejos eh, bastantes mezquinos que hay a través de quienes pueden compartir este tipo de elementos, ¿o no? Porque, digamos... Hoy en día en las redes sociales se ha puesto muy de moda O sea, ya en los últimos años, ya en la última década Se ha puesto muy de moda el payaso enojado Nosotros te lo vamos a definir así, cortísimo Este, este, este arquetipo del com de la comedia el comediante se puede vivir en tres tipos de payasos el payaso feliz, que es aquel que se sorprende con todo lo que se encuentra alrededor, es aquel motivado que a la vez puede ser un poco cínico puede ser un poco cínico con lo que le sucede en el día a día, tenemos ahí una Dan Sandler do, por ejemplo o tenemos ahí también a un Robin Williams Después nos encontramos con el payaso triste El payaso triste es aquel que eh, le va mal en el trabajo El jefe lo odia, la novia la acaba de dejar El payaso triste es aquel que actúa con un poco más de nerviosismo Un poco más de, más de, de mala suerte, se puede decir Ahí lo tenemos un Ben Stiller, por ejemplo y después tenemos el payaso enojado, el payaso enojado, el payaso rezongón, payaso gritón, es el payaso que trata de bardear lo que los demás hacen, bardear lo que, los, lo que no les sirve, lo que está mal de la sociedad, es como ese... Es justamente como Krusty en el episodio que él intenta regresar a la comedia, no sé si recuerdan ese capítulo de Los Simpsons Pero hay un episodio en el que ella no puede ser un payaso porque ve que todos los chistes que hace son desactualizados Y se vuelve este crítico, este crítico nefasto de stand up, básicamente No sean esos payasos ¿Por qué le decimos que no sean esos payasos? Porque eh, en estos tres arquetipos Podemos decirse que están confrontados naturalmente. Es como si fuese un pa piedra, papel o tijeras. El pie. Obviamente. Eh, ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser la piedra? ¿Quién va a ser el papel y quién va a ser la tijera? No lo sé. Pero muchos sabrán que la felicidad, el payaso feliz, le puede ganar a la. Le puede ganar al enfado. No, no, al enfado no. Sí, le puede ganar al payaso enojado. Porque la felicidad siempre es eh, más, más avasalladora. Que el enojo, que la rabia, que la ira injustificada La ira le puede ganar a la tristeza porque Arre se ponía filosófico, se ponía muy sentimental La ira le puede ganar a la tristeza ya por Energía, por potencia, por disparo Pero la tristeza le termina ganando a la felicidad Porque es un poco más realista O porque te toca un poco más Entonces existe este tipo de triangularidad Entre la comedia de los tres payasines ya con esto ya dimos una cátedra bastante por encima de lo que es la comedia, pero ustedes quieren, están acá, justamente para saber qué onda con la crítica al manga. Bueno, principalmente empecemos no tener mala leche, no tener mala actitud, porque nada de lo que ustedes puedan después desarrollar, argumentar o compartir sobre lo leído, se va a tomar, eh, se va a poder despegar de sus propios intereses, de su conflicto personal con cualquier obra. Es decir, Vos por ejemplo, estás en modo, payaso enojado, y decís de repente, mmm, esta obra realmente es una comedia bastante barata, bastante social que se repite una y otra vez con diferentes personajes, con diferentes actores, pero lo decís desde un punto despectivo que hace que no se tome en cuenta ni tu opinión ni tu objetividad. ¿Por qué te enoja ese tipo de comedias? ¿Por qué te enfada ese tipo de productos? ¿Por qué tendríamos que escucharte a vos enojarte con eso? Entonces es ahí donde nuestra recomendación principal es tener una buena actitud para poder argumentar en cosa, con cosas que no estés de acuerdo, con cosas que no son de tus gustos, pero que le puedas dar un poquito de racionalidad respecto a cualquier tema que abarque ese, ese producto. Y otra cosa importante es el efecto espejo. ¿Qué pasa? Cuando existen muchos de estos payasos en las redes, los chicos, los más chicos, tienden a imitarlos. Tienden a imitarlos por naturaleza, por inercia, por lo que sea. Pero termina eh, como si fuese el cáncer mismo que termina desarrollándose a través de la comunidad, de las redes. Y se pone. Se pone no feos. La palabra no es feos, sino que deja de ser divertido tratar con esas personas. No se los puede tratar directamente. Entonces es un mal que realmente se tiene que cortar de raíz. Vamos al siguiente punto. Las diferencias que estuvimos viendo entre lo que es la crítica, la reseña, la sinopsis o la promoción de cualquiera de estos materiales físicos, literarios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un paréntesis para separar que cuando estamos viendo, ya sea en un podcast, ya sea a través de un medio audiovisual o en un programa de televisión a veces también se ponen a hablar sobre literatura, que está bastante bueno. Pero tenemos que ver qué, qué, qué es lo que nos presentan realmente. Y acá repetimos tres veces qué es, claro que sí. ¿Y por qué se hace? Obviamente. Empecemos por lo que es una crítica. Nosotros definimos a la crítica, personalmente, como un aspecto más técnico, más eh, profundizado, sobre, más profundo sobre eh, la construcción de lo que estamos leyendo, la construcción de lo que estamos viendo y cómo se desarrolla. Una crítica tiene que ser lo más analítica posible, más separada de la opinión de quien lo está dando. Pues eh, es un resumen bastante sencillo, pero más más más eh, específico es imposible. Una reseña, una reseña sí es algo más más eh, propio de la persona Una reseña te puede decírtelo Alguien que te quiere recomendar para que lo leas Una crítica no necesariamente Te tiene que gustar lo que estás viendo No necesariamente te tiene que Recomendar al público lo que estás viendo Mientras que la reseña sí La reseña ya es un poco más personal La reseña puede ser un poco más cercana Tipo, a mí me gustó esta película y te lo quiero compartir Te puede resumir un poco Acá puede hacer uso de la sinopsis Comentándote un poco de qué va la historia, qué es lo que sucede capítulo tras capítulo Sin llegar al spoiler mismo No, puedes, no va a ser tan crítico o abarcativo como lo es la crítica directamente Entonces en esta reseña podemos quedarnos en un término medio más o menos Pero más personal, menos frío y calculador que podría ser la crítica analítica Y por último vamos con la promoción ¿Qué ocurre con la promoción? La promoción puede ser dada por diferentes eh, promotores, por diferentes presentadores del producto. Algunos pueden ser especializados o no en el tema del manga, de la literatura, de las novelas gráficas o no. O puede ser alguien que esté especializado simplemente en vender cosas. Uno lo puede, o sea, uno lo puede captar directamente a simple vista cuando lo ve cara a cara. Pero por ahí se emociona con lo que están vendiendo. Entonces deja de lado lo que el promotor te está haciendo, que es venderte un producto. El promotor no se... no... Va a utilizar cualquier herramienta posible para venderte lo que está, lo que está en sus manos. No necesariamente necesita conocer el producto, no necesita conocer qué ocurre en los siguientes tomos, qué ocurre después, qué pasa con la editorial, ningún detalle extra... Simplemente te va a vender el primer tomo y te lo vas a comer, <risa> lo vas a comer con cereales, lo vas a comer con café, ¿entendés? Y ya al día siguiente tenés el producto y decís, pa' lo compré porque alguien lo dijo en internet, suele suceder. Y acá es donde tenemos que separar las aguas, ya hicimos como tres divisiones, entre la diferencia de lo que es una crítica analítica, una reseña con el uso de la sinopsis, más o menos, y una promoción. El promotor puede ser contratado, el promotor puede ser el propio vendedor de un local con ese interés, ese interés de por medio Pero, pero, pero bueno, podemos separar entonces al crítico Podemos separar al crítico que puede tener estudios o no, literarios, estudios o no, periodísticos Estudios o no, o experiencia propia respecto al manga o a la literatura Como puede ser un fanático de una saga un fanático de un género literario. Un fanático de los cómics mismos. Te puede de compartir información propia. A través de esa experiencia. De esa ventana que tienen, su, bueno, que tiene su conocimiento adquirido. Absorbido. Que ya forma parte de su cultura humana. Después tenemos... Bueno, eso yo diría un poco que puede ser más tirando al lado del reseñador. Porque el crítico puede tener estas habilidades. Sin ser tan... Eh... Sin ser tan fanático de ninguna de estas áreas Y bueno, después tenemos al promotor El promotor tiene que ser un experto con la cámara Un experto con el timing Un experto con lo que están presentando Y no le va a importar absolutamente qué es lo que están vendiendo Lo va a hacer Te puede vender un auto, te puede vender lo que sea Figuras chinas como si fuesen reales Te puede vender ropa de la salada como si fuesen oficiales Te puede vender... Lo que sea, te puede vender tazas hechas pintadas a mano directamente o impresas con el codo Y aún así y aún así logra su cometido estos tres, estos tres sujetos pueden estar conviviendo entre sí Pueden formar parte de un equipo, pueden trabajar por separados Pero se puede saber qué tipo de reseñador te están presentando Algunos lo hacen por diversión, claro que sí La mayoría lo hace por diversión porque... Realmente YouTube no paga nada, o si te paga, te paga cada 4, 5, 6 meses. ¿Entienden la diferencia? No, no lo hacen por el dinerillo, no lo hacen para venderte un producto después en, en su librería. No lo hacen directamente, o no contratan a otro para que lo hagan. Lo hacen porque quieren, porque les copa compartir cosas. Gente común, gente común haciendo reseñas. Después están los que lo hacen por el amor literario. ¡Ay, Dios! Muchos, muchos periodistas, muchos profesores que estudian periodismo o literatura hacen sus canales para compartir lo que siente para compartir la pasión de aquellos que están leyendo y dicen ¿Cómo puede ser que nadie hable de este tema? ¿Con quién hablo de este tema? Pumba, me hago una red y lo comparto. El amor literario se siente, el amor literario se comparte. Y el amor literario, obviamente... También crea confrontaciones Pero bueno, alguien que sepa manejarlo no, O sea, alguien que sepa manejarlo realmente se va a llegar bien incluso con quien esté del otro lado ¿Entendés? Con quien esté en la otra vereda Puedes discutir una y otra vez con el otro sujeto Pero si aman la literatura Si aman eso No va a haber ningún problema ¿Entienden? No va a haber un conflicto entre ambos Solo por tener diferentes gustos y después tenemos, bueno, a menos que te lo tomes personal o seas un payaso triste o un payaso enojado que vayas y ataques personalmente a todos los demás. Eso está mal. Y bueno, después tenemos el tema del productor, el que lo hace por compromiso laboral. Hay muchas editoriales en el país, en Latinoamérica, en el mundo, en el continente, en donde quieras, que sacan sus canales para promocionar sus productos. Contratan a un influencer que nadie conoce para promocionar sus productos. El público ve y dice, ah, mirá, salió un nuevo producto, no le interesa quién lo está presentando. Puedes poner, un coso, puedes poner una biblioteca de fondo, puedes poner todas las luces RGB que quieras, puedes hacer una nota con quien quieras, no les interesa el intermediador. Lo que le interesa es el producto y el medio. Puedes cambiar a cualquiera de estos sujetos por otro famoso de turno. Es decir, te voy a dar un ejemplo ahora mismo. ¿Qué pasa con el tema de los promotores? Um, McDonald's por ejemplo hizo hace poco una hace un, un mes un par de meses una campaña con diferentes músicos en todo el mundo para promocionar sus combos sus últimos combos a un precio más o menos accesible un precio bastante copado acá acá bueno contrataron a Yatra para decir ah a mí me gustan las hamburguesas y le meto café viste o algo así va a pasar el café en España no me acuerdo si era Bizarrap o qué otro cantante, y así continuamente en varios países. Cambia el cantante, cambia la época, pero es el mismo producto o un nuevo producto, pero entienden que los intermediarios cambian, rotan, no les importa el público, importa el producto. Por eso, si podés, va. hay muchos canales, hay muchos canales que nosotros vemos constantemente de gente que abre cosas, que abre autos, que abre, que abre computadoras, que abren de todo. Pero cuando vemos los canales oficiales vemos solamente por los productos. El personaje está ahí por medio, sabemos que es alguien que por ahí lo hace por compromiso laboral, pero no por amor ni literario o por diversión. La diversión es fundamental. Para que se pueda compartir. Para que se pueda compartir cosas. Como cuando eras chico. Como cuando eras chico y te gustaban las cartas. Te gustaban las tolas. Te gustaban el beble, Cualquiera de esas cosas vos compartías con un amigo. O te hacías amigo de alguien. Porque compartían el mismo interés. Porque se divertían con eso. No para ver quién era el que mejor. El que mejor jugaba Pokémon. Quién era el que más mangas ha leído. Quién era el que tiene un criterio propio. O el quien tiene éxito mostrando eso, eso es ridículo, eso es ridículo y de mala leche, vamos a repetirlo, ahora vamos a la siguiente categoría, las categorías de la lectura que es importante, es importante tener en cuenta cuando lo estamos presentando, cuando estamos presentando un manga o un libro que la, lit la literatura, la lectura misma, tiene diferentes categorías. Las categorías no fueron hechas aleatoriamente por... Obje por... Mmm, constantes en su narrativa. Fueron hechas por lo que el lector puede comprender de lo que puede suceder o tratarse dentro de esa lectura. Suena bastante rebuscado, pero no. Es bastante sencillo. Es decir, nosotros cuando leemos una... Cuando vemos una película de género de terror Podemos ver que dentro de esa película de género de terror Pueden suceder ciertas cosas Pueden ocasionarnos puede, puede influenciarnos con, cien, con cierta ambientación O elementos recurrentes del género Pero no significa que en ese género Ocurra absolutamente todo al pie de la letra Lo mismo sucede con las categorías con las categorías en lo literario. En el manga, por ejemplo, puedes tener un manga Seinen que tenga elementos de otro tipo. O que no transcurra con el mismo típico héroe. O el mismo. O la misma problemática social alrededor de esta. O la misma crítica que puede haber ahí subyacentemente a lo que le ocurra al personaje o al protagonista. Entonces nosotros podemos abarcar estas categorías de lecturas para poder compartirlos con el espectador podemos informarles qué es lo que estamos a punto de ver sin decirles absolutamente todo lo que sucederá sin que haya ese spoiler enorme de ciertas escenas ahí también tenemos otro tema porque nosotros podemos contar directamente todo lo que sucede en una película podemos, re podemos reseñar completamente hasta el final de la película sin abarcar las escenas importantes eso es como una especie de spoiler ante spoiler de la cual la mayoría de las personas tendrían que acostumbrarse ¿Por qué? porque la mayoría de las personas cuando les contas el final de una película o qué sucede en su totalidad ya dicen no, no, no, no, me arruinaste la película, no, no, no, no, no, no, no la quiero ver, no, no, no, no, no, spoileaste todo no, boludo, no lo importante no es lo que sucede en la película, lo importante son los hechos que están en el medio. Cómo se afrontan esas escenas, cómo se llega a ese punto, cómo es que lo toma cada uno de los personajes. ¿Lo entienden? O sea, como cuando hablamos de una... Y acá toma importancia la categoría de la lectura, porque... Hay ciertos niveles demográficos como mangas que son para más chicos, mangas que son para adolescentes, mangas que son para adultos, hay otras demografías que son mangas por sus diferentes eh, hacia dónde va la historia, tipo por ejemplo mangas mecas, mangas que están. Eh, mangas que son bélicos, mangas que son um, existencialistas, psicológicos de thriller, mangas de misterio, ¿Entienden? Hay pequeños niveles, hay pequeñas demografías, hay pequeños géneros y hay temas abordados, como cuando vos anteriormente jugabas un videojuego y en la esquina del videojuego, en la parte de atrás del disco físico te decía eh aborda temas como el uso de cosas para adultos, cosas que hacen los adultos entre ellos cerveza, cosas así como cuando jugabas al GTA bueno, tenían esas, esas pequeñas, <ríe> esos temas abordados para que después se diga, bueno acá solamente lo pueden jugar los demás 16 o no pero bueno, es importante tener eso en cuenta porque, por ejemplo, nosotros cuando vemos cuando vemos un manga que es de comedia Y sabemos que tiene temas que a veces son sociales, a veces que son, tienen que ver con la vida diaria de los alumnos, de la gente de, del colegio De las amistades, del amor, del desamor, del maltrato familiar, de diferentes temas se pueden abordar dentro de la comedia misma pero no te estamos expuleando absolutamente nada, ¿entienden? Podemos decirte, che, hay una comedia sobre un par de chicas así que les gusta comer pan todo el día y te podemos decir que una es la hija del panadero, la otra trabaja para el fabricante de bimbo y la otra nunca comió pan en su vida, y así abarca la historia. Podemos contarte absolutamente eso y no te estamos contando los chistes que hay en cada uno de los capítulos. Entonces entienden que no hay un concepto de me estás spoileando esto, me estás spoileando lo otro. Se puede abarcar mucho una historia sin que alguien tenga en su cabeza quemada la idea de que no, me spoileaste todo. <risa> no me spoileaste todo Suena, es buenísimo como suena eso. En serio, me gustaría hacer un GIF Donde diga, no me spoileaste todo Como respuesta a todo, sería genial Pero bueno, vamos ahora por el tema Del impacto físico del libro Su edición y los libros de internet Las ventas Esto es algo que van a ver en muchas En muchas críticas de mangas Que puede ser importante o no Para el lector Para el coleccionista Para aquel que quiera ostentar su librería a los demás o para aquel que después quiera exhibirlo en un video puede ser importante o no pero toma tiempo, se puede decir que toma tiempo a veces eh, grabarlo o encontrar otra perspectiva del mismo mensaje, de qué es lo que nos encontramos con las ediciones locales o de otros países. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es, eh, <ríe> ¿Qué es lo que vendrá ahora de estos nuevos de estos nuevos tractores? Sorpresa, sorpresa, son verdes, como decían en los Simpsons. Eh <ríe> bueno, a veces el tema del impacto físico es importante para quien colecciona diferentes ediciones o para quien tiene diferentes ediciones a su disponibilidad vas a una biblioteca vas a una librería Vas a alguna tienda comiquera y pedís un clásico El clásico te va a venir en diferentes ediciones Los de tapa dura, los de tapa prestige, los de papel ilustración, los de papel tipo revista De cualquier tipo, una hoja más acartonada, hojas recicladas, hojas totalmente verdes O hojas clásicas O incluso esas hojas que son antiabsorbentes, que son buenísimas, son recaras, son buenísimas pero no no no sirve, no sirve utilizarlas para la literatura común, para grandes números de ventas Entonces, ¿por qué le prestamos atención a esto? ¿Por qué presentamos esto? Porque a veces, por ejemplo, en el manga, los, las ediciones pueden tener diferentes portadas Diferente nivel o tonos de, de colores Eso es importante porque cuando se hace mangas fuera del país de origen que es Japón Siempre están ahí pispeando que tengan los niveles, la tonalidad de colores exactamente igual a la versión japonesa O que no sea de menor calidad Eso es algo importante Pero bueno, en algunas ediciones a veces tienden a haber estos de pasajes de colores Tienen a haber estos problemas en algunos países Otro tema del impacto físico es que en su edición, por ejemplo, en su edición nos encontramos diferentes traducciones hay, por ejemplo, a ver, esto lo quería esto lo quería hablar un poco más adelante. No, mejor lo hablamos un poquito más adelante porque la traducción es fundamental en este tipo de literaturas porque entre el mensaje original del autor y lo que lee el público casual o el público consumidor de esto ya totalmente efervesciente de la literatura, entre eso está el traductor, entre el mensaje original y lo que interprete uno está el traductor, pero la lectura en sí mismo es una interpretación, la lectura en sí mismo requiere que el lector tome lo que esté leyendo y saque una conclusión directa, ya sea con palabras, con cualquier otra representación gráfica, porque en el manga todo, lo, la mayoría puede ser gráfico, pero el guión es fundamental en ciertas obras. En ciertos chistes, en, en ciertas palabras remarcadas. Lo que yo te digo que es una toronja en otro país puede que no sea lo mismo acá. Si yo te digo empanada acá, para, en otro país puede ser un pie, una empanada. <risa> Pero sí, en, entonces en ese tipo de detalles puede haber otro tipo de... puede haber una interpretación que se pierde, una interpretación necesaria. Ese tipo de cosas las podemos contar las podemos contar en las reseñas, las podemos contar en las críticas siempre que sea relevante, porque si no siempre se puede poner un asterisco en la esquina de la edición y decir esto es referido a esto nada más el tema de los libros de internet y las ventas, ¿por qué mencionamos esto? porque cuando hablamos del impacto físico del libro, de su edición hablamos de un libro que llega a nuestro país en un formato físico y lo podemos comprar Puede llegar al país porque se está importando de afuera En casos de muchos, muchos, muchos cómics españoles o cómics de Estados Unidos directamente O puede ser que se esté fabricando localmente Con editoriales enormes como puede ser la Penguin Random House Como puede ser el editorial Planeta Editoriales que abarcan todo un continente o todo un subcontinente O un habla directamente como el habla hispana o el habla inglesa En todo el mundo Pueden haber editoriales ahí teniendo, bueno no importa dónde pueda haber los editoriales Pero puede estar produciéndose en el país con un precio del país Cosa que no sucede con las ediciones externas que tienen un precio externo extranjero Y con cierta inflación más el envío que te pueda costar el enviar Al Bueno si lo querés comprar online vos te ahorras un par de pesos Si querés comprarlo en una tienda te va a costar un poquito más pero bueno, pero bueno eso es importante mencionar porque cuando nosotros estamos compartiendo un producto que está físicamente en nuestras manos y no estamos compartiendo algo que vemos online el público por ahí quiere buscar el libro quiere, comparte, quiere comprarlo quiere tenerlo y se encuentra con que no no lo venden acá o te cuesta la mitad del brazo y más o te, bueno te cuesta una gamba y media puede ser eso sería mejor sería mejor definido decir así pero bueno entonces es importante mencionar esto porque al día de hoy, al, y te puedo decir hace 10 años y hace 20 años o oh, desde hace bastante tiempo desde que internet nació, se ha proliferado lo que, es, eh, el, lo que es el compartir real, lo que es la compartición, lo que es la comunidad total de este, oh, de este tipo de productos, ya sea musicales, audiovisuales o literarios en internet sin tener que poner un peso físico. Para tener algo físico. Entonces, eh, por ahí vos estás presentando algo. Que solamente lo van a comprar mil personas. Ocurrió acá localmente. Ocurrió que ciertos cómics se vendieron a pedido. Ciertos mangas se vendieron a pedido. Porque ya la editorial o no podía o quería terminar de una vez por todas con esas, con esas licencias. ¿Entienden? Eh, puede suceder esa situación. Entonces tenemos que decirle al público sí. Estos productos están limitados Estos productos son nuevos Se puede conseguir en cualquier lugar eh, Porque el resto de lo demás El 90% y estoy siendo bastante generoso De los libros PDFs o cualquier cosa Que pueda verse no solamente en el mundo del manga No solamente en el mundo de la literatura Así más comercial Se ve en internet Gratis O en formato de PDF o en formatos virtuales Si queremos ser un poquito más Un poquito más eh, como se dice, correctos después vamos a hablar sobre, a ver, promocionar obras afuera de obras del país tenemos acá que mencionar, eh, ya lo mencionamos, ya lo mencionamos en el punto anterior entonces si, sí, si vamos a promocionar una obra que viene de afuera advertencia, lo advertimos al público y si vamos a promocionar algo del país, tenemos que ser con descendientes con primero, con la edición con descendientes con el público, con descendientes con eh, la forma en la que llega al público porque por ahí nos están vendiendo una obra muy buena en una edición que puede ser eh, tipo bastante encarecedora como para que lo compre un público más cerrado o nos están vendiendo una obra que puede ser genérica, divertida entretenida, alargada pero tenemos que decir al público che, ojo con esto que va a tener unas 30, unos 30 tomos unas 30 ediciones y a veces puede tener un par de pausas tenemos que advertirle al público de eso, ¿entienden? Eh, acá, A ver, hablemos un poquito sobre el contenido, el spoiler y el efecto del primer tomo Porque pasa algo señores, pasa algo con el contenido de lo que se está presentando De una crítica, de una reseña, en una sinopsis o promoción de manga Y es que eh, cuando queremos hablar de una obra que es novedosa Una no obra, una obra que es totalmente nueva TENEMOS, tenemos que volver al punto anterior Tendemos a saber demasiado de la obra antes de que salga formato físico Porque ya lo leímos online o porque ya vimos el anime Suele suceder que a veces editan mangas de animes que ya son clásicos De animes que ya estuvieron en estos lares, que ya tuvieron subtítulos, que ya tuvieron su propia película Y es ahí, es ahí donde ya nos lo sabemos todo. Ya decimos, me mm, estoy comprando este manga porque... Y empezábamos a largar y largar y largar información. Pero ¿qué pasa, qué pasa chicos? Cuando estamos a punto de compartir algo con el otro, con el primer tomo, vos le vas a decir a alguien que va a leer One Piece. Que es la obra genial porque tiene arcos que son épicos, batallas que son muy geniales o momentos que lo vas a recordar toda tu vida. Sin... A ver, sin quitarle la emoción de descubrir la obra tomo por tomo Porque, por ejemplo, tomando ejemplo a One Piece Cuando presentamos el primer tomo de una serie Cuando invitamos al lector a leer algo desde el primer tomo Lo tenemos que vencer, convencer, doblegar con el primer tomo Porque en serio, hay gente muy nefasta que realmente eh, toma, toma como estándar de una obra sus puntos más importantes, sus, to, su, sus momentos más cruciales. Y si vos me decís que una obra en el doceavo tomo no ha mejorado, no ha desarrollado sus personajes, o no ha tenido algún interesante, entonces está muy mal como para que tenga tantos tomos, si no ha tenido ninguno de esos aspectos a largo plazo. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer tomo Vamos a ver qué, qué tomo, qué capítulo hizo que esa serie existiera y no fuese cancelada No fuese censurada o no fuese opacada por otras obras después nos, vamos a, después nos vamos a meter con la con la saga de las hormigas quimeras, con la saga de, del New York Sin Después nos vamos a meter con esas sagas épicas, épicas de Hunter x Hunter Pero primero, presentame el primer tomo ¿Qué Es lo que tiene este tomo, qué es lo que tiene de crucial. No me vas a vender un Kilua o un Gon presentándome cómo se desarrollan al final, cuáles son sus técnicas más potentes. Porque ahí, primero, generamos, primero, le mentimos al público. Se van a comer los primeros 12 tomos de One Piece que son más o menos así, iguales. Se van a comer los primeros 12 tomos de One Piece que son geniales, divertidos, por una temática que viene más adelante. Se van a comer todo el garrón de un gon. Sí, va, garrón digo entre comillas porque a mí me encanta cómo, cómo se desarrolla Hunter-Hunter. Hunter. Se van a comer un gon que no tiene poderes solamente porque dijimos que tiene poderes al final. Eso es una promesa vacía. Eso es una promesa totalmente engañosa y maliciosa por parte del vendedor, por parte de cualquiera que te lo quiera vender objetivamente. Definitivamente solamente eso. Disfruta el primer tomo. Si te copa, vas por el siguiente y los demás. Solo porque algo se vuelva bueno al final no significa que sea genial ni que tengas que soportarlo día tras día, que sea soportarlo tomo tras tomo. Si vas, vas a disfrutar One Piece desde el primer tomo hasta el final si te gustó el primer tomo. Si no te gustó el primer tomo, no vas a coleccionar los demás. Lo mismo puede suceder con Fairy Tail, lo mismo te puede suceder con Gantz. Ay Dios, qué obra que es Gans Lo mismo te puede suceder con... Bleach mismo Bleach que tiene es, es, Por la cantidad de tomos Y por la cantidad de tiempo que fue publicada Tiene un vibe tiene una Es como Es una montaña rusa De emociones Bleach Pero si te gustó el primer tomo te va a encantar lo demás Hasta cierto punto Cuando ya estandarizamos Y esto es un error constante Cuando ya estandarizamos el mejor punto De una serie Como lo normal perdemos el sentido del resto de lo que sucede en la serie Ichigo se transforma en Bizarre en el momento que se transforma en Bizarre porque significa algo importante en su transformación, en su elaboración y en lo que él es por dentro, él no es un Shinigami al 100% en ese momento es importante que él se transforme en Bizarre si ya al final vemos que está totalmente transformado, que todo su armado, todo su traje es directamente una fusión de lo que es realmente Ya lo del Visar va a perder sentido Entonces no podemos estandarizar los puntos altos de la serie Lo vuelvo a repetir, así nos queda claro Entonces podemos presentar algo solamente con el primer tomo Sin spoilear lo demás No por el mero hecho de spoilear, sino por el hecho de que estamos en el primer escalón Hablemos del primer escalón otro tema importante, vamos a eh, hablar del contexto de los autores, la definición del arte y su valor literario Porque cuando se exponen este tipo de productos, sabemos que eh, genéricamente La palabra genérico significa que es una palabra que, a ver, género, generis, generat, Proviene de una palabra en latín Proviene de una palabra en latín que no tiene nada que ver con el género espero es segundo que lo busco, quiero ser específico en este punto, porque si estuvimos estudiando latín vamos a ver que muchas de las palabras que nos encontramos en el español A ver, del español se escucha el teclado y todo, me encanta esto Muchas de las palabras que nos encontramos del español vienen de diferentes orígenes latinos directamente Tenemos genus, generis que viene del neutral Su etimología viene de genus que... Se compara con el griego yevok. Lleno sería o raza. Origen, raza, género en la biología. Entonces cuando nosotros hablamos del género. A ver, esperen un segundo. Aprovechen esta pausa para tomarse el café. Para calentar algo. Mientras volvemos al punto. Bien. Cuando hablamos de, de genéricos, de un manga genérico o la generidad que hay detrás del manga hablamos de que conceptualmente la mayoría del manga está hecho para un público amplio un público enorme, grande, abarcativo que en su totalidad a veces es el público más joven el que lee mangas el público más joven el que lee novelas gráficas, el que lee comelas va, novelas gráficas, mejor, mejor dicho o eh, esperen, que me tomo acá un tecito porque no sé cuánto tiempo estamos llevando, pero ya grabamos un poco. Se nos seca un poco la voz y tienen que tener cuidado, chicos. Siempre cuidar su voz cuando hagan este tipo de cosas. Bueno, entonces hablemos un poco. Cuando, cuando nosotros abarcamos diferentes libros o mangas, tenemos que saber que la mayoría de estos mangas van bueno, a un público amplio. Por ahí, lo que te están mostrando en la historia, lo que estás viendo, lo que estás consumiendo. Es una historia lineal, es una historia directa O es algo que el propio autor eh, Digamos, desarrolla desde su propio deseo, desde su propia desde su propia creatividad No es algo que lo hace la editorial misma Tipo como, bueno, háganme una historia sobre ponis Háganme una historia así sobre esta temática no es, algo que, no es algo que sucede totalmente alejado de lo que sí pasa con el cómic En el que ya tenemos personajes hechos, ya tenemos un universo hecho y tenemos que darle continuidad en el manga por ahí hay muchas obras que salen de la propia imaginación de su editor o de este equipo creativo pero no sucede con la mayoría, no, obviamente que no, hay mangas que son, necesitamos un manga que sea para los chicos que van al colegio y les guste eh, arreglar motocicletas Necesitamos un manga que sea deportivo esta temporada porque ya se nos acabaron los supercampeones, se nos acabaron los supergoleadores y se nos acabaron los super 7 goleadores espaciales Ya se nos acabaron todos esos, necesitamos otro nuevo o un, algo más realista, necesitamos algo deportivo o algo social sobre cómo nos sentimos totalmente solos en esta sociedad que aleja a los jóvenes de los adultos. Eso puede ser. El conflicto generacional es una conflicto generacional es un drama abarcativo social que funciona totalmente. Así que cuando hablamos de estos, cuando queremos dar contenido extra sobre las obras o los mangas, los libros que presentamos, no lo podemos hacer con todos los mangas Con todas las obras Porque algunas obras, por ejemplo, que son de comedias ligeras Forcomas Tienen cositas sociales o tienen anécdotas propias de los autores Que está bueno que los lectores descubran por sí mismos No es necesario que nosotros le remarquemos Paso por paso lo que nos encontramos en esta obra Por ejemplo, vamos a hablar de um, El manga El manga de Setsuo Sensei, por ejemplo Uff Uff puede tiene, Sí que tiene críticas diferentes a diferentes puntos sociales, diferentes críticas sobre lo que nosotros marginalizamos en los estudiantes mismos o en las personas de la sociedad japonesa. Tiene ese tipo de cositas. Pero, pero, pero, pero. Estaría bueno que lo descubra quien lo va leyendo. ¿Entienden? Paso a paso. Después podemos hablar sobre el contexto del autor. El contexto del autor. ¿Qué le sucedía al autor cuando estaba escribiendo esa obra? ¿Cuál es la historia del autor que hace que quisida desarrollar eso? ¿Él viene de otra escuela? ¿Él viene de otro equipo creativo? Por ejemplo, puede ser alguien que haya estado trabajando como Piece y termina haciendo su propio manga Alguien que haya estado trabajando durante, una novela, durante años en Golgo 13 y desea hacer su propio thriller Puede ser cualquiera, puede venir de otra escuela o puede ser alguien... Mm, alguien más nuevo, alguien que venga de la camada de los webtoons va de los webcomics puede ser alguien que haya desarrollado su propio mundo fantástico en la soledad de su casa puede esa historia del autor puede servir para reseñar un poco la obra o volvemos al conflicto importante de que tenemos que separar obra del autor todo esto lo podemos meter dentro de una reseña es importante siempre que haya algo del autor haya algo Importante en él que influencie a la historia o que esté dentro de la historia, si no, no hace falta, por ejemplo, las clams, podemos encontrar cosas de las clams dentro de sus obras, o las obras son totalmente diferentes que hace que cada uno valga la pena verse sin saber qué tipo de torta, café o cerveza se toma una de las de Clamps. No hace falta. Ah, pero bueno, bueno, bueno, después vamos a, a ver, vamos a definir un poquito. Porque de estos detalles, de estos contextos, podemos remarcar ciertas cosas, por ejemplo, la definición del arte y su valor literario. El manga, de por sí, o muchas de estas obras, tienen un valor propio por lo que generan en la industria, en la cultura misma, o lo que genera con sus adaptaciones. A ver si esto lo tenemos que contar más adelante. No, esto lo tenemos que contar más adelante, claro que sí, pero bueno, hablemos sobre la definición del arte. La definición del arte dentro de lo que es el manga Si tenemos que separar el manga es conceptualmente tres cosas Uno, un producto Con la edición física que quieras Con los extras que le quieras poner Es un producto Nunca olviden eso porque existe su versión digital Por ahí a vos te gusta el contenido Y no necesitas el producto Por ahí a vos te gusta una obra Y no necesitas comprar los pines No necesitas comprar la remera No necesitas estar todos los días en la misma comiquería. Ah, miren, estoy comprando cómics ¿Me ah. entienden? No hace falta es un producto, Morty, pero también se separan por dos cosas, el arte gráfico donde muchos dibujantes, donde muchos artistas ponen el alma incluso en el más mínimo chiste o hacen algo tan bien organizado, algo tan bien estético que puede ser simple y puede ser totalmente representativo, una manzana. Una manzana que vos ves la hoja, ves los detalles O simplemente ves la forma y sabes que Mirá, se dibujó una manzana Un señor pollo se dibujó Y después Lo literario El guión del manga Hay por ejemplo obras Hay obras que son escritas así Con una formalidad bastante simple bastante común hay otras que son más informales que tienen muchas más que tienen más riqueza en, en el lenguaje más riquezas de por ejemplo de terminologías regionales terminologías propias de los autores o de los países donde se escriben esto no sucede solo en, en el manga japonés sino que sucede más en los libros en la literatura de los diferentes lugares palabras que se utilizaban en el pasado ya no se utilizan hoy en día, palabras que se utilizan hoy en día <risa> dentro de poco va a ser un chiste o no se van a entender en Alemania, decir arre en un en un, en un libro, en una novela no va a ser lo mismo que decir nache, ¿entendés? No va a ser lo mismo que decir mmm, contemporáneo, Cont so, las palabras son contemporáneas, las palabras son radicalizadas desde dónde proviene, de dónde proviene el autor, así que público va derivado. Pero por ejemplo, Volviendo al tema del manga tenemos obras como Bakemonogatari no o obras que son más poéticas que juegan con los kanjis, juegan con el doble significado, juegan con diferentes definiciones o interpretaciones de la misma palabra Vos cuando ves por ejemplo el nombre de Ichigo Kurosaki sabes que Ichigo, Ichigo representan dos números a la vez de que Ichigo representa la frutilla a la vez que y así podríamos seguir ¿Entienden? Así podríamos seguir, pero hay diferentes juegos de palabras significados que toman relevancia en el idioma original. En Atari van a encontrar mucho de eso en el idioma original. En sus adaptaciones se va a perder mucho el chiste. Se va a perder mucho la doble intencionalidad del autor. Y bueno, también sucede eso mucho en la literatura común. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa también? El arte entonces puede estar ahí disgregada, puede estar ahí diseminada en el guión mismo, en la epicidad que podemos encontrar en las páginas de Berserk, en ese trabajo elaborado que puede haber dentro de su, de su obra, en, lo que, en la emoción, en la ambientación, en los detalles, en la vanguardia que se sea tomada ilustrativamente. Que sea más estilo y no solamente estilo, sino que también simbolice algo, signifique algo, porque las personas juegan mucho con los símbolos en este tipo de obras. O en la forma en la que se desarrolla su psicología, la psicología de lo que nos están presentando. Tenemos ahí obras como Monster también, sin ir más lejos. Pero bueno, entonces el contexto del autor es muy importante la definición de qué arte queremos presentar del manga también es importante pero tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tener criterio porque no todas las obras van a jugar con el mismo potencial o con el mismo compromiso financiero para desarrollarse si no hace falta vamos a ver una comedia que no hace falta que nos esté contando tal cosa o vamos a, a ver una obra que puede ser cómica pero no se esté contando otras cosas de trasfondo pero no podemos catalogarlo a todos con la misma mirada no podemos tratar a todos con la misma vara y el mismo estándar eso es un error muy frecuente muy nefasto y muy mmm, mentiroso malicioso para el público no podemos dejar que el público se deje engañar con eso porque si les presentamos a demás mira esta es la mejor obra desarrollada ¿por qué lo hacemos para que los demás digan, oh, todas las obras tienen que ser iguales O, oh, oh, oh Dios, este tipo realmente sabe oh. ¿Entienden? El interés está por medio Vamos entonces al tema del justamente de eso Del kitsch en el arte del manga Si ustedes buscan qué es kitsch Kitsch es lo que no es genuino Lo que es repulsivo por imitación Es cuando en el arte audiovisual En cualquier tipo de... Farte humano hay una hay una pretensión hay una intención de tomar el prestigio cultural o el prestigio arraigado en un objeto y copiarlo y usarlo como propio es como cuando por ejemplo te voy a dar un ejemplo muy básico muy simple alguien sabe que la cerámica china con todos, con todos sus. Con todas sus pinturas originales. Tienen un gran valor. Tienen un gran aporte cultural. Impactante. Y de repente alguien empieza a fabricarlo. Al por mayor. Para venderlo a un precio parecido. Ese producto copia. Es Kitsch. Porque lo hace con todas esas pretensiones. Encima. No lo hace para hacerlo accesible. No lo hace para, a, para que se copie el producto original. Lo hace por la pretensión del valor del objeto original. Es algo así como Gaturro Sketch si queremos hacerlo más actualizado. Gaturro es Kitch por tomar chistes de otros, <risa> quererlos hacer los propios y decir, che, esto es mío, soy un genio. <risa> ¿Podemos decir que Gaturro Sketch Claro que sí. Hay muchas, y lo peor es que tiene olor el Kitsch, lo peor es que el Kitsch se nota mucho. Hay gente que, por ejemplo, eh, ve los vestidos de Lady Gaga. Que en su momento estaban bastante copados, ven vestidos ahí de la semana de la moda, ahí en París, en Francia o en Estocolmo, y va a su casa y es exactamente lo mismo, ¿no? Hacer, vos, vos, o sea, sí, puedes hacer lo mismo porque querés algo parecido, pero cuando lo haces para que sea exactamente igual al otro, para que te vea o te enaltece en cierto aspecto con lo que estás presentando, es kitsch. Es, es, es, es, es más largo Es como diría Burdo o grasa desde cierta perspectiva Un poco más, más Pero más eh, despectiva más, más peyorativa Pero sucede mucho entonces En el manga, hay gente que copia el criterio De otros, hay gente que compra Que copre, copia el Criterio de lo que está presentando O de lo que está mostrando ¿Entienden? Un verdadero promotor, a ver, un promotor, reseñador O crítico que pueda llamarse con, esas de la, con cualquiera de esas tres definiciones sin enaltecerse, te puede vender un alfajor. Te puede presentar un alfajor. Y nosotros estamos a hacer un video ahora de un alfajor. Lo vamos a hacer, en serio. Te puede presentar un alfajor sin que se sientan ellos los creadores del alfajor. Sin que ellos se sientan menos por presentártelo o más. En cambio, los kitsch no. La gente kitsch te presenta el alfajor rodeado con cobertura de oro. Con cobertura ahí cromada, con hecho con máquina 3D, cualquier tipo de lo ahí que pueda relucirse en más de lo que es, creyendo que ellos ya son más de lo que son. Gente Kitsch. Porque termina siendo una El arte en sí mismo es una representación cultural de lo que vivimos en todos sus niveles y gamas un dibujo de una manzana, un dibujo de un chupetín que, sa que salió solamente en cierta época, en cierto país es una representación artística sin importar el nivel, sin importar la interpretación o cuánto nosotros lo terminemos eh, valorando es arte cultural pero el kitsch es una representación de una representación una copia de una copia el valor no existe Ahora vamos por el tema de la comedia del mercado más amplio del manga versus lo más mejor. Creo que de esto ya hablamos un poquito, pero pasa que la mayoría de las obras, la mayoría de las obras tienen que ser disfrutables porque la vida en sí misma no lo es o tiene muchas complicaciones y hay gente que solamente puede consumir, dice que quiere consumir de la buena, que no pueden perder su tiempo, que el tiempo se pierde todo el tiempo. Es redundante, básicamente eh, Esperar que se esté publicando ampliamente solamente cierto tipo de contenido Negando todo lo demás que existe Es negacionismo puro, no solamente del, del manga, no solamente del cómic Sino de la vida misma Vas por la calle, sabemos que vas por la calle y no estás saludando a todo el mundo No es un pueblito donde conoces a todos y todos se llevan bien Pero negar que existe la mayoría solamente porque piensan diferente que vos te vuelve cerrado, te vuelve ofuscado, mmm, te jode el coco. Y lo peor de todo es que jode tu criterio y termina jodiendo por inercia y por copia y por el efecto espejo el criterio del público que te consume, que te ve. Entonces está, está bien para muchos, está bien para muchos críticos. Poder enfocarse en una sola área, poder enfocarse en un solo... En, su, en, una, en, una sol, en un solo género, por ejemplo, puedes tener un canal que solamente se dedique a cómics o a películas de superhéroes, pero ¿qué pasa cuando sucede esto? También tenemos que también tenemos que hablar un poquito de la gente de la gente más innecesaria de las redes, el troll de la red que tiene este tipo de comportamiento también. Hay gente que por ejemplo, vos nos pasó esta semana, subimos un par de memes uno de esos era sobre la Biblia y los cómics sobre el tema del heroísmo, sobre el tema de cómo en uno te terminan envergueando siempre y en otro al final por ahí existe el paraíso o no, o el fin del mundo era un meme la gente empezó a... la gente empezó a... o sea, por un lado había gente que compartía su conocimiento sobre las sagradas escrituras sobre lo que realmente se podía interpretar de, de la Biblia y esa gente la respeto totalmente. Me parece fascinante que lo puedan hacer. Me, me parece muy genial porque se nota que han leído. Y se nota que tienen vocabulario. Y se nota que pueden comunicarse con los demás. Pero fuera de esa gente. Había fanáticos fenestrados Había fanáticos que decían. No, ¿cómo puede ser que digas eso? Ah, seguramente no leíste. Ah, solamente ves cosas de cómics. Ah, solo tú estás superhéroes. Gente que realmente se, se encierra. En lo que están viendo. Y creen que no hay un mundo más atrás. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, una reseña o un unboxing de algo que nos resulte divertido Porque esa es nuestra temática del canal Algo nos divierte, algo lo compartimos Eso es importante, esto ya te lo dijimos en el segundo punto de este video Es importante saber qué es lo que estás haciendo Una crítica, una reseña, una sinopsis o una promoción ¿Lo haces por diversión, por amor literario o por compromiso laboral? Bueno, esta gente nefasta quiere que todo sea como ellos quieran todo lo demás es malo, todo lo demás no debería existir Todo lo demás bla bla bla bla, bla. El capricho de un consumista con problemas familiares Le dejaron de dar bolas en su casa, no se sabe Tuvieron que ir y comprarse una imagen Tuvieron que ir y crearse, moldearse su propio físico ¿Quién sabe? Pero denotan toda esta toxicidad en las redes En las redes totalmente Y bueno, entonces llegando a ese punto No van a disfrutar Toda la gama literaria que existe Van a solamente mmm, Van a relamerse O al gato callejero Van a relamerse de lo último que han comido Y eso, eso es malo para el mercado totalmente Totalmente es malo para el mercado Totalmente es malo culturalmente Para el manga, para el cómic Y para cualquier obra literaria Porque todo lo demás existe Todo lo demás tiene un público Y todo lo demás es interesante para quien sabe leer Vos buscas lectura No vas a leer solamente lo que te guste Vas a leer cosas que no te van a interesar Cosas que no te van a gustar Y lo vas a saber dejar en el momento preciso Pero querés leer Vas a tener un montón de literatura Siempre vas a tener algo para leer Siempre va a haber algo que te pueda sorprender Buscas solamente satisfacción conformista De algo que ya conoces o algo que escuchaste Que puede ser bueno para vos Anda a la esquina y vas a encontrarlo. Es exactamente lo mismo Bueno y ahora hablemos un poquito Sobre eh, las adaptaciones Y los impactos culturales Porque hay obras por ejemplo de mangas Que podemos presentarlas por lo que ya sucedió antes Como dijimos anteriormente Por sus adaptaciones al cine A las series live actions A largometrajes fílmicos Y por lo que generó En el resto del mundo el resto de los mangas Hay mangas por ejemplo Acá vamos a echarle un vistazo porque hay gente que hay gente que posta, se pone a discutir quién es el mejor mangaka, quién es el... No ¿Existe un mejor mangaka? No, existe. Hay gente que ha tenido mucho éxito, que ha generado escuelas de mangas. Hay gente que ha sobresalido en una sola hora. El éxito, el éxito del manga, la proliferación, lo que hace... No lo, no se, no lo pueden altecer por encima de la historia de otro mangaka. Podemos decir que hay un mangaka que no generó tanto, hay un mangaka que no abordó tanto como deberías, o no tuvo tantas horas. Pero de ahí a decir, estos son los mejores de tal la hora", estás vendiendo mucho humo Por ejemplo, hicieron una encuesta de cuáles son los 30 mangakas más valorados de Japón este año, principio de años Y entre ellos, miren, les va a sorprender pero no les va a sorprender tanto entre ellos nos vamos a encontrar con Hideaki Sorachi, el creador de Shintama que Shintama como ustedes saben es una obra de comedia pero que a la vez abarca un sentido de lo que es la parodia y la ejemplicidad de lo que es el shonen tomando referencias de otras obras y teniendo su propio camino entre arcos y arcos que abarcan muchas situaciones, abarcan muchos lugares distintos pues nos encontramos con Ichiro Oda, el creador de One Piece que dentro de tres años ya nos larga el mega final de su obra más importante, claro que sí. chiro Oda cosechó y sembró todo lo que hizo con One Piece. Bueno, nos encontramos con Akira Toriyama, que Akira Toriyama con Dragon Ball. Oh, uf, uf, uf, uf. Estableció estándares, y acá sí te podemos hablar de estándares de mangas. Estableció estándares de géneros que son innegables. Tenés que ser un cabeza de coco para negar todo lo que generó y todo lo que remarcó. Tomó cosas de la... Esto ya lo dijimos anteriormente en un podcast, pero tomó cosas de la cultura occidental, las amplificó dentro de las sociedades japonesas y las metió en el género de lleno. Cosas que se van a repetir una y otra vez por referencia directa, generacionalmente, entre personajes y personajes de las próximas series de animes de Shonen de toda la vida. Después nos encontramos con Hiromu Arakawa, la creadora de Full Metal Alchemist, que te puedo decir, rompió, rompió completamente, rompió completamente de diferentes aspectos del género, hizo un hit, o sea, antes de Attack on Titan, Full Metal Alchemist fue uno de los mangas que en Occidente más llegó lejos, más la rompió, más se compenetró por el público por darnos una historia con un tinte humorístico por un lado pero también con un trasfondo un poquito más serio podíamos ver un personaje que se si nos iba a morir sin que lo esperáramos podemos ver un personaje que solamente iba a durar un episodio y la historia seguía y seguía obviamente el manga después dista bastante de lo que sucede con el final del primer anime tiene una tonalidad un poco más cómica a lo largo de su historia y más personajes por desarrollar pero rompió moldes. Rompió moldes en diferentes sentidos. Y por último, nos encontramos con Hirohiko Araki de Shosho Bizarre Adventures. ¿Qué te puedo decir del maestro Araki? Dios, o sea, si acá estamos hablando. <susurra> Él logró traspolar, básicamente, los hitos y las estructuras de los mangas de su época, tal cual como lo hizo Hideaki Sorachi, pero con una con una maestría visual, con una maestría total de lo que es estético, de lo que es orgánico, de lo que es pensado desde la estructura misma del shonen de su época, y lo fue evolucionando década tras década. Lo fue evolucionando generacionalmente No se quedó en un solo con concepto Sino que lo fue evolucionando Quiero decir tantas veces evolucionar con el señor Araki Porque al final de la hora vemos cómo como, como, como, como el alma y el espíritu de los propios personajes Se desarrollan totalmente Es el alma, el espíritu humano lo que vemos en la historia de Araki Tomando forma De una forma que puede ser cómica, trágica, graciosa Ridícula, llamativa, totalmente estrafalaria Pero logra tener lugar propio dentro del universo de Jojo's Bizarre Adventure Y es una genialidad total que podríamos recomendar a cualquiera Pero bueno, estos son 5 de los 30 mangakas más valorados de Japón He escogido por los propios japoneses No con la mentalidad occidental señores, sino con la mentalidad de ellos mismos eh, wow, a ver, en qué punto nos quedamos El tema de las adaptaciones y sus impactos culturales Muchas de estas obras sirvieron de puentes para que el Occidente tomara diferentes eh, recursos de, de la civilización japonesa, del oriente mismo Que se conectaran, que no hubiese ese muro en el medio entre ambos parece tonto al día de hoy, pero en el pasado sin internet, sin nada que nos moviera las películas, las series y los mangas eran lo que conectaban estos mundos lo que nos conectaban como personas hubieron muchas movidas, o sea, migraciones de extranjeros que llegaron de un país a otro pero el manga logró, el manga logró, el anime logró, en tan poco tiempo, en, los últimos, en las últimas décadas más de lo que hicieron esas migraciones ¿Entienden entienden a ese punto lo culturalmente importante que son varias de estas obras? Y no se puede ser negacionista con eso No se puede ser negacionista porque lo que hizo, hizo Massinger, lo que hizo Macro, lo que hizo Dragon Ball no te lo, Al día de hoy no te lo puede imitar ninguna otra obra por más exitosa que sea A menos que aparezca una que destruya el mundo, pero no se sabe no, tampoco podemos cerrarnos a esa posibilidad no todo está hecho no todo está dicho, pero hay mucho que se repite y vamos por el último, a ver creo que ya dimos toda la vuelta, ya hablamos de todo vamos a resumir entonces qué es lo necesario para poder hacer una crítica de manga y cine, teniendo en cuenta todos estos factores, y es que a ver, veamos, el formato de la crítica ya te lo dijimos en un principio, no hay que hacer mala leche, eso es importante para la vida completamente, pero bueno el formato de la crítica, si vamos a hacer una crítica analítica, una reseña, una sinopsis, una promoción de producto, si vamos a profundizar algo o no, o si no es necesario para nada hacerlo, tenemos que tener criterio y lugar, no vamos a ingresar en un McDonald's a pedirles panchos, es ridículo, es payasesco, totalmente innecesario. Tu estilo y la razón por la que lo haces. Bueno acá podríamos tirar un par de ejemplos visuales si queremos, por ejemplo, si vas a hacer en un formato audiovisual, ¿Qué tipo de estilo querés hacer, querés ser el tipo que sea un poquito sabelo todo, tirando ahí muchos links intertextuales, tirando ahí un, po un poco de la data sobre comparativas de una obra con otra, querés perder el tiempo, que es hacer alusión a algo que sabes que valga la pena, que sirva o querés hacerlo un poco más informal algo más rápido, más esporádico, más, más divertido, e entretenido tenés que tener marcado un estilo o solamente sos un presentador de noticias o solamente sos un promocionador de una comiquería cualquier cosa tenés que tenerlo fijo y saber quién sos frente a la cámara porque acá viene el tema viene... se exponen mucho los intereses cuando haces una crítica de cine audiovisual se expone el interés de por qué lo haces ya sea por diversión, por amor literario o por compromiso laboral. Y otro tema importante es que, dependiendo de qué querés presentarnos o qué querés mostrarnos y para qué, qué tipo de planos te convienen. Al día de hoy vamos a ver muchas críticas literarias que tienen, por ejemplo, críticos o críticas literarias, o sea, sin definir el género, que lo que nos presentan es un mundo, el mundo de la literatura. Para eso nos van a presentar su biblioteca, nos van a presentar su espacio de lectura, nos van a presentar su setup, como quieras llamarlo o está el que te quiere mostrar el producto directamente va a tener un plano más cercano un plano más importante sobre el manga y sus tomos por ahí ni siquiera presenta el rostro hay gente por ejemplo que se abarca casi dos cuartos de la imagen de lo que están viendo en 16.9 en mostrarse a sí mismos y a su biblioteca me estás vendiendo otra cosa no me estás vendiendo el manga me estás vendiendo un personaje Después tenemos los que hacen estos planos más cercanos, más detallados sobre el manga y su formato, pero cuando nos quieren contar la historia, no nos pueden dejar solamente el manga, tienen que presentar alguna imagen. Eso es importante. Y tercero, el que te quiere contar la historia directamente, te muestra imágenes del manga, te va mostrando solamente lo que está acoso para que vos puedas seguir la narrativa de lo que te quiera contar y algunas imágenes. Entonces tenés que tener esto, tu estilo y la razón de lo que estás mostrando y por qué. Mm, esperen un segundo. Ah, Necesito otro té. Mucho té. Necesito mucho té al día de hoy. Les pido mil disculpas. Bah, la garganta se me se me secó totalmente. Después, lo que nos presentás. ¿Es algo nuevo o es algo viejo? Nos estás presentando una obra desde la novedad total, desde un primer tomo que es importante. O nos estás presentando una obra que ya, que ya tiene historia, ya tuvo adaptaciones, ya se presentó, ya lo conocemos. Estás presentando un conde de Montecristo en una nueva edición. Tienes que tener importante este punto porque mmm, ahí abarcas más lo que es el contenido o lo que es la edición. Y por último, el contenido extra. Cualquier dato extra que quieras aportar sobre la reseña, cualquier criterio extra que quieras aportar sobre los autores, ¿nos sirve de algo que lo contés? ¿Nos sirve de algo que lo comentes? O te es necesario a vos para eh, reflejar lo que vos sentís al verlo, al leerlo y al tenerlo. Por ahí vos sos un amante totalmente de un escritor, sos un fanático de Stephen King, entonces nos querés contar qué cambios hubo en el, en el escritor o en la época cuando estuvo haciendo cierta obra diferenciada de otra obra es necesario ¿no? suma o algo eso depende de vos bueno ese es el resumen básicamente de cómo hacer una crítica del manga de cualquier libro de novela gráfica o de cualquier otro detalle muchas obras tienen por ejemplo referencias históricas eh, fuera de épocas desfasadas de épocas asincrónicas directamente y eh, entonces te invito un poco a leer la historia o la cultura de esa época que están representando pero eso no le da tanto valor, capaz que sí o capaz solamente sirve si llega a ser entretenido pero bueno, esto es todo, esto es absolutamente todo lo que necesitan para hacer una crítica de manga, de libro, de cine y es importante señores, lean no solamente lo que estén dentro de su interés Lean todo lo que puedan porque van a poder explorar un universo de palabras, de vocabularios, de entendimientos que está más allá del conformismo puro, del elitismo puro, del negacionismo puro. Somos RSI, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, hecho pensar un poquito fuera de lo que vemos normalmente, nos vemos en una próxima ocasión, en un unboxing, en alguna reseña capaz, o quién sabe, en algún evento, pero yéndonos derechito al vicio ¡Siempre!